Con buen ritmo entusiasmo mezclado con el sabor de atabales el grupo de música alternativa Konkonkemao visitó en la noche de este martes el sector a vista del valle de esta ciudad con un concierto totalmente gratuito para contagiar del espíritu navideño de quienes residen y visitan esta populosa zona Los presentes bailaron y cantaron un paz de la música como parte de un recorrido navideño que en estas navidades hará Konkonkemao en diferentes sectores y municipios de esta provincia, auspiciado por Edenorte, junto a Teleoperadora del Nordeste, Edenorte. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.